Eat down, motherfucker! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo, yo, Hey! Bella, yeah, my yeah. Yo también fui el mejor de mi época, pero no lo presumo No como vos que hablas hablas y que te hace sumo En mi país mil mejores, en el tuyo solo hay uno Y te juro por eso que no defraudo a ninguno yeah. Estoy ready para la batalla cuando dice Este tonto no sabe que va a clavar hey. Dice que a mí me va a ganar Es el asesino y yo defino como define Neymar Que va a soltar, no me va yeah. a costar Es lo que le digo cuando yo rimbo La ve que en la cara este se corre Vino para que del mundo solo borre la revolución de los menores como el niño Torres. ¿Cómo es? Jugando al fútbol, cambiando las reglas y cambiándote el rumbo. Ante este tonto lo tumbo, me presumía de que me ganaba mato al mejor del mundo. no yeah. es el mejor, todos decían que este era el mejor porque no le ganaron. ¿El mejor de qué? ¿Qué mierda me hablaron? Eras el mejor hasta que me encontraron. Y me traen desde Argentina para España Para que lo hagas de una forma que te daña Este campeón a nadie engaña Desde hoy todas las noches vas a sufrir de migraña yeah. Yeah. Oh. ¡Arriba! Turno para Mao el asesino ¡Se lo estamos en tres Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña. Y si ves que llego esta España, este niño corre. ¡Oh! Cole, cole, mira, hardcore, más o menos no te gustó, ahí te va otra mejor. Decías que en Neymar te comparabas con el jugador porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡No! ¡No ¿Cuántas más quieren? ¡No! Así que mira, es lo que prefieres. No, miren, Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque está huyendo después. De ¡Oh! ¿Cuántas más? ¡Cuántas más! ¡Mira qué te pasa! Estoy hablando del juego. No es bueno venir descanso si lo estoy prendiendo en fuego. ¡Oh! Una tras otra, una es? tras otra y todas se acoplan. Mi hermano, cuando gustes te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters. Para ¡Ah! aprendas un poquito porque ya lo debilito, ya se ya murió el marquito, caigo como meteorito. Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa, hoy te mata el pop